Bolivia tiene una economía sólida, con un tipo de cambio estable, con un sistema financiero sólido y confiable, y donde se demuestra la fortaleza de la moneda boliviana, con una cifra récord en exportaciones, donde el 51% es manufactura, con una reducción del déficit fiscal por el manejo responsable de las finanzas públicas, con una inflación controlada, la más baja de la región y entre las más bajas del mundo. Volvimos a la senda del crecimiento. Pese a la crisis inflacionaria global que incrementó el costo de vida, dos niveles de pobreza, desigualdad y desnutrición en varios países. En el resto del mundo, las familias sufren los efectos de la guerra y la inflación, pero en Bolivia, el gobierno del presidente Lucho trabaja para precautelar el bienestar de la población, aplicando medidas para cuidar el bolsillo de los bolivianos. La estabilidad económica es el patrimonio que todos debemos cuidar. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.